Hola a todos, mi nombre es Isabela Rodríguez Inisterra, actualmente vivo en la ciudad donde nací, que es Cali, mi familia es oriunda de la costa pacífica colombiana y soy estudiante de Derecho en la Universidad San Buenaventura de Cali.